...hoy en Cicerone estamos en el corazón del Madrid Más Castizo... ...una zona donde se celebran las fiestas más populares de Madrid... ...también conocidas como las verbenas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma... ...y de ello nos va a hablar... ...un buen amigo, blogger, amante y conocedor de Madrid... ...que se llama Juanfer Puebla. Se celebran durante la primera quincena del mes de agosto... ...en los barrios de Cascorro o El Rastro... ...Lavapiés y La Paloma, en la zona de La Latina... ...de este Madrid de los Austrias... ...uno de los más populares y castizos... ...se celebran como un solo bloque... ...aunque sigue manteniendo sus tres... ...características diferentes... ...empiezan en la Plaza de Cascorro... ...y alrededores de la Iglesia de San Cayetano... ...para seguir después... ...en la Plaza de Lavapiés... ...e Iglesia de San Lorenzo... ...y concluyen... ...en las alrededores... ...de la Iglesia de La Paloma... ...de las tres... La más querida y la más tradicional y, y la que más afectación tiene es precisamente la última, la Fiesta de la Paloma, una virgen muy eh, querida por los madrileños, los castizos, los que mantienen las tradiciones madrileñas desde hace siglos, los que en estas fiestas se ponen sus mejores galas típicas madrileñas, su parfusa o gorra, su safo, sus pantalones, sus ...sus chalecos, sus camisas... ...y ellas sus vestidos, sus claveles, sus pañuelos... ...se pasean por el barrio, bailan los chotis...